Y gracias ayer, Jan, Francis y demás miembros del equipo de su programa de mañana que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, eh, en el día de ayer, ayer en la tarde, ¿no?, se anunció la configuración finalmente del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral que venía siendo trabajado por el Consejo Nacional de la Magistratura después de haber... Eh, entrevistado a 76 de los 79 postulantes, finalmente tomó una decisión, aun cuando esa decisión se había dado, se había anunciado para el jueves pasado, no fue sino hasta el día de ayer miércoles, que se tomó la misma. Se especulaba y se decía que lo que había era un cabildeo, que lo que había era una forma de eh, buscar la fórmula para equilibrar algunos intereses, pero que ya desde el principio los, los que iban a ser designados estaban elegidos por un asunto político. Por... Bueno, finalmente se decidió eh, la conformación del Tribunal Superior Electoral, un tribunal importantísimo, porque al final es quien eh, decide todos todas los litigiosos que se pudieran dar alrededor de las elecciones nacionales. Y como ustedes saben, eh, eso es muy común en elecciones en nuestro país, que haya protesta, que haya dificultades en el sentido de que eh, fulano hizo fraude o que no hizo fraude, o que se roban las urnas, que bueno, todas esas cosas. En definitiva, se eligió como presidente a Ignacio Camacho. Eh, Ignacio Camacho es un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un juez de larga data que incluso eh, tiene, ya está eh, retirado de la universidad por jubilación, producto de más de 30 años de ejercicio como profesor, y que ha escrito una de las obras más completas del Código Procesal Penal comentado. Ignacio Camacho es, sin lugar a duda, una gran adquisición. Pero no es solamente en términos intelectuales y de conocimiento que Ignacio Camacho eh, tiene valor como, como individuo, como persona, como ser humano, como profesional, sino también su don de gente. Es un hombre humilde, es un hombre que no es eh, ni prepotente, ni altanero, es una persona llevadera y que se le puede conversar con él. O sea, es una gran personalidad, mi querido amigo Ignacio Camacho. De igual modo, otro miembro del, este es un miembro del staff activo todavía de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la sede en la capital, que es Fernando Fernández. Fernando Fernández era juez y miembro del Consejo Nacional de la Judicatura hasta el momento en que asume la posición esta de miembro del Tribunal Superior Electoral. Fernando Fernández es un magistrado juez, profesor de la universidad y una magnífica persona, o sea, es un hombre eh, nada estridente, que no tiene ni se le ha conocido escándalos a su alrededor, es un hombre que hace su trabajo de una manera eficiente y capaz. Por lo que yo auguro que estos dos van a llevar al Tribunal Superior Electoral, no solamente sus condiciones, sino también, la condición de haber sido egresado de, de una y egresado y haber sido docente ¿no? de una de las universidades de más prestigio de la zona, como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como una universidad pública y de muchos años, la más vieja del nuevo continente americano. Pero también está don Pablo Germeno Forastieri, que es un. Cibaeño, Sibaeño, que nos queda muy cerca porque es de aquí de Salcedo, y Pablo Yermeno viene de una familia de los Germenos Forastieri, que son personas cuyo nombre, cuyo apellido ha sido vertical en sus posiciones y ha sido un grupo familiar que ha dado muestra de interés social y además de honradez y de resiedumbre, lo que quiere decir que tenemos esos tres. El señor Viaggi Lama, a quien no conozco personalmente, no lo puedo ponderar, pero profesionalmente ha estado en funciones públicas en otros momentos como juez y no ha salido, ni ha tenido, ni ha habido escándalo a su alrededor. ¿Tiene algún texto? Sí, él escribió un libro de procedimiento civil. Sí. Viaggi, eh, Lama. Y Lama, sí, sí Viaggi Lama. Viaggi Lama. Un texto de procedimiento civil, él es civilista básicamente. Y ese libro es un libro que lo utilizan mucho abogados y estudiantes, por lo que estamos hablando de cuatro, cuatro intelectuales. La señora no la conozco, no, no recuerdo cómo se llama ella, este Francis, si sí, me ayuda sí. en eso. A la señora no la conozco, pero me imagino que anda por la misma línea de los cuatro. Lo que quiero decir es, que independientemente de todo, estos que acaban de nombrar se notan individuos que no están relacionados ni ligados a ninguna propuesta política, a ningún planteamiento político. No son políticos definitivamente como, como ha ocurrido en el pasado, que son gente que de una forma han estado ligados a un presidente, a Rosa un partido. Rosa Pérez de García. Ok. No Aunque es bueno aclarar que el Tribunal Superior Electoral nunca estuvo ligado a ningún escándalo relacionado con, con, con corrientes políticas. Sí, no, no, pero por ejemplo, hubo presidentes que eran dirigentes políticos, que habían abandonado la política para asumir, como el, por el caso de Rosario, por ejemplo. Pero, pero eso era de, de la no, Junta era la Central. Junta. Ah, de la Junta, Electoral. sí, sí, Porque del de tribunal eh, sí, era sí, Román sí, sí. Jaque. No, no, tiene Rodríguez, razón. Muerta, Román sí, Exactamente. Román, eh, Rodríguez, este, Román Jaque, tú no, dices. No, el primer presidente... Ah, olivo Rodríguez Huerta. Que estuvo en, luego de en España, España como embajador. Fue el primer presidente a la creación de ese si Y, era, de ese y era un hombre relacionado con Lionel Fernández y el PLD. Correcto. Entonces, eh, eh, obviamente que el tema ese de la ligación con la política, eh, todavía yo sigo defendiendo que... Y pongo el ejemplo de que si sí es viable que un profesional del área del derecho es que debe de ser juez. Y de esos jueces, en alguna u otra forma, han tenido vínculo con, con el poder político. Sí, pero ¿qué Es el caso, de vínculo? ¿Qué es el caso de vínculo? del presidente actual todavía, y fue el primer presidente del Tribunal Constitucional. A Milton Regevara nadie le puede regatear no, no, claro. su, su actuación como presidente y como juez. Pero ¿quién era Milton Rey Guevara? ¿Cómo nos acostumbramos a verlo? Pero Un, en un dirigente del en, Pero en un país como el nuestro siempre crea suspicacia que un político esté sí. dirigiendo un estamento en el cual tiene que ser un ente de equilibrio. Entonces la gente le tiene temor a eso. Y luego eh, muchas decisiones que se toman, muchas decisiones que se toman, a veces basadas en la ley, pero la gente la ve con otro matices. Lo que ahora mismo está pasando con el caso de Brecht, que los, los fiscales han pedido una, uh -huh. una sanción que para la gente, para la gente en este, en este contexto, es muy, muy leve, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos un código deficiente en términos de delitos de corrupción. Los tipos de corrupción pues, básicamente se circunscriben a la prevaricación. Y la prevaricación es un delito que no trae mayores sanciones. O sea, en realidad el Ministerio Público ha pedido la sanción que dice la ley, que es muy poca, pero ellos no pueden legislar y hacer una ley para aplicarla. No hay forma. Lo que quiere decir que hay que tomar en cuenta esa, esa situación, eh, esas situaciones, y hay que tomar en cuenta que nosotros... Eh, tenemos esa preocupación siempre que alguien está ligado a la política y la designan en una, en una posición de este tipo. En este caso estamos hablando de gente que no la han tenido, pero que sí son intelectuales del derecho, que han dado muestras fehacientes de sus condiciones jurídicas profesionalmente hablando. Y por ende auguramos y esperamos una magnífica o una mejor eh, eh, o, o una, una buena, vamos a decir, pues no, no quiero hacer comparaciones. Una buena eh, un buen desempeño en las funciones que le acaban de dar así que le auguro éxito muchos éxitos que sé que lo tendrá a mis amigos sobre todo a Ignacio Camacho, a Fernando Fernández y a Don Pablo Germeno Forastieri que son los que conozco y a los otros también tanto a Viaggi como a la señora Rosa eh, le auguro éxito y eh, para bien de la nación, para bien del país, muchas gracias